I'm going to go como que no, no, no, no, Antiguanos, yo fui en Antigutiana y yo fui yo venía ahí, cuando llevo la jifeta que coge ¿Papá? para la villa mía, yo me a para tipa, ya ve el motor allá donde está, allá, con la que toca no me iba a salir una vez, yo no me iba a trabajar allá donde, donde, donde, <toma> ahora, a <tom> y después pedí el control, se trajo la aquel lado, entonces le llevo ese carro, le llevo ese carro, yo llevo, yo, y le di a lo más, Presidente, diríamos pequeño aunque bastante grande. El vehículo mío estaba parqueado frente a mi negocio. Estos dos vehículos chocaron, parece venían en dirección contraria. Uno tiró el vehículo eh, arriba del mío, el mío cayó con la acera y automáticamente están los tres vehículos desbaratados. Los conductores de ambos vehículos que, que chocaron, este. Están gravemente heridos y fueron conducidos ahora mismo a varios centros de salud de San Francisco de Macorís, junto con los pasajeros que venían en ambos vehículos. Venga,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 El otro celular así. Porque yo me a discutir, me fue y ya dijo. Llevo la jipeta que coge para la vía mía. vemos allá donde también lo allá, con la que toca el de gasolina, a ver. Yo trabajar ahora, a Y después, pedí de el control se trajo de aquel lado. tú me llevas ese carro, le llevo ese carro y le llevo a mi diríamos pequeño, aunque bastante grande. El vehículo mío estaba parqueado frente a mi negocio. Estos dos vehículos chocaron, parece venían en dirección contraria. Uno tiró el vehículo eh, arriba del mío, el mío cayó con la cera y automáticamente.